cerca más o menos a 10 metros de él, 10 metros de él. pero miren sus patas es totalmente blanco yo creo que no me puedo acercar más de aquí su cabeza blanca a comparaciones de, de esto de aquí patas negras cabeza negra